Fiesta, WIPR y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Muy buenas tardes, familia. Seguimos llenos de alegría, señores, festejando porque se acerca el día de Navidad, así es. Les saluda a Shanira Blanco, gracias por acompañarnos para presentarles esos sorteos, señoras y señores, del día de hoy, viernes 23 de diciembre. Los sorteos de hoy son certificados por nuestra auditora Isarel Román, de la firma Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por nuestro excelente personal de seguridad de Lotería Electrónica que están con nosotros aquí en el estudio mire, estamos de celebración desde hoy, pero mañana vamos a estar celebrando junto a ustedes la Nochebuena, así que no olvide hacer su jugada a tiempo, porque el sorteo va a estar realizándose a las 6 de la tarde los sorteos nocturnos van a ser a las 6 de la tarde, los de Lotería Electrónica les voy a repetir, mañana sábado 24 de diciembre Nochebuena. los sorteos nocturnos, señoras y señores se van a estar realizando a las 6 de la tarde. Así es, así que no deje de jugar, familia. El Powerball y los centros de venta importantes cierran a las 5 y 55. El Powerball para mañana, 186 millones de dólares, señores, mientras que el AutoCash no se queda atrás en 500 mil dólares garantizados para esta noche, al igual que la doble revancha que subió a 565 mil dólares. Imagínese usted, juegue Lotería Electrónica y cambie su Navidad. ahora hay una nueva forma de ganar, señores, con el Wild Ball. Este es el bolo que te da la oportunidad de reemplazar cualquier número ganador del sorteo para ganar esos premios secundarios. Recuerda de ahora en adelante pedir tus pegas con el Wild Ball. Y ahora pasamos familia con el Wild Ball de esta tarde. Mucha suerte. Adelante. Y el Wild Ball es el número cero, número cero, Pasamos al Pega 2 de esta tarde. Mucha suerte. Adelante. Primer número del Pega 2. Número 9. 9, siguiente número. Es El número 2 es el número 2. Número ganador del Pega 2 en la tarde de hoy es el 9292. Pasamos al Pega 3. Mucha suerte en el Pega 3 de esta tarde. Adelante. Primer número del Pega 3, número 9. 9, siguiente número, número 0, 0, último número, es el número 5 señores, número 5, número ganador del Pega 3 en la tarde de hoy, es el 905 905, pasamos al Pega 4, mucha suerte en el Pega 4 de esta tarde, adelante. Primer número del Pega 4. Número 9. Número 9. Siguiente número. Número 7. Número 7. Siguiente número del Pega 4 familia es el 4, señores. Número 4. Último número. Número 8. Número 8. Número ganador del Pega 4 en la tarde de hoy es el 9, 7, 4, 8, 97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 Gracias por acompañarnos. Queremos recordarles que el sorteo de mañana, sábado de Nochebuena, es a las 6 de la tarde. Los centros de venta cierran a las 5 y 45. No sé qué decir, lugar mañana, día de Nochebuena, Lotería Electrónica. Excelente tarde y sobre todo para ustedes, mucha salud. Felicidades. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica.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 Con el auspicio de Home Complements, Home Decor y el mercado de juguetes.